unos instantes, dieron eh, las once de la mañana de este sábado 12 de noviembre del dos mil veintidós y es el momento eh, semanal de iniciar nuestra sesión eh, pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. El día de hoy con un tema muy interesante se, para todos eh, los que nos siguen que es eh, educar para ser libres, y tenemos como invitada a la doctora, doctora Patricia Gallen, quien es una experta en educación, y ella nos va a orientar sobre este tema, para que podamos eh, discutir los miembros del observatorio y lo, quienes nos siguen este, este tema, que es tan apasionante. Doctora, bienvenida, buenos días, este, este es su casa, y este, le cedo el micrófono para que usted pues, nos pueda sí. introducir. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, María Dolores. Muchísimas gracias, Carlos. Y bienvenidos a todas las personas que estén conectados por Facebook. Siempre es un gusto poder comentar y tratar de ir profundizando sobre elementos que van a ser sustantivos que van a ser prioritarios en la formación de las nuevas generaciones. Para poder reciclar la basura, para poder evitar tirar un papel en la calle, para poder eh, respetar el uno a uno en un cruce de calle, para poder organizarnos y que frente a un eh, semáforo que está descompuesto, podamos tomar decisiones todos los que coincidimos ahí, necesitamos un profundo proceso de conciencia de la libertad. La libertad se ha confundido con libertinaje y se ha confundido también con la capacidad de tomar decisiones. El yo ceder el turno a otra persona y luego seguir yo y luego otra persona en un cruce de calle eso implica no solo pensar en que el semáforo está descompuesto en que yo tengo que abarcar para todos mi decisión y que si yo solo pienso individualmente, entonces las cosas se van a hacer más difíciles. Y eso implica, por un lado, criticidad y como consecuencia, la libertad. Si yo digo, yo soy un campeón y yo les gano a todos y les voy a demostrar que si me aviento más fuerte, yo gano esta posibilidad de pasar primero que nadie en este caos vial generado por una ausencia de semáforo. Eso no es libertad, eso no es criticidad, es individualismo. Y el tema lamentable de muchas formas de educación familiar, cultural, escolares, es que hemos fomentado profundamente el individualismo. Todo mundo queremos ser los primeros, todo mundo queremos ganarnos la medalla, todo mundo eh, queremos aparecer en la foto. Si no nos mencionan, nos sentimos ofendidos, nos sentimos que no nos consideramos y eso ya habla de algunos daños que ha causado este modelo de individualismo. Si bien los modelos económicos pueden orientar hacia allá, modelos económicos centrados en el mercado o la competencia de mercado con una buena educación para la criticidad y la libertad hacen equilibrios y llevan a las sociedades al bien común. Entonces, sí es importante que todos los que tratamos de impulsar una muy buena educación, ya sea en la familia, ya sea en las empresas, en nuestros espacios de trabajo, en las escuelas, no adoptemos el discurso de la libertad solo como un tema ideológico. Ahora que el nuevo modelo está planteando la formación en la libertad, yo quisiera que esto fuera realidad. Pero esto no depende de un plan de estudios, esto no depende de un programa, sino de procesos profundamente complejos que, por un lado, hagan pensar a las personas Hagan pensar a las personas bien y hagan pensar a las personas bien para mí y para los otros. Si ustedes se fijan en esta escalerita, yo puedo pensar mal, puedo pensar mal desestructuradamente y puedo pensar mal solo para beneficio mío, a individualista. Y entonces en esa combinación se generan todas las posibilidades de reacción negativa en las personas. Cuando vemos personas que agredimos o que insultamos o que queremos salirnos con la nuestra o yo soy así, no cambio, yo, bueno, pues ya estoy grande y pues el que quiera me aguanta así. Estas son expresiones que digo, bueno, pues si yo viviera al lado de alguien, mujer o hombre, que pensara así pero yo como sí tengo libertad, voy a decidir no necesariamente estar vinculado ni en un profesor, ni en un jefe, ni en una amistad, ni en una relación que me quiere imponer esta premisa falsa de yo soy así y aguántenme. Entonces, como ustedes pueden ir viendo, no es un tema sencillo y no es un tema que además se acompañe de una serie de falacias como, bueno, pues eres mi cruz, ahora hasta que la muerte nos separe, y ahora hasta que termine yo la carrera, y bueno, es el único trabajo que tengo. Mucho cuidado con todo este tipo de cosas, porque son justificaciones falsas que a veces adoptamos en esta posición victimizada, y entonces decimos, bueno, pues así es la vida. Entonces, si me lo permiten para profundizar un poco más técnicamente sobre el tema, me gustaría compartir algunas láminas que verdaderamente nos apoyen en este marco importantísimo de educación para la libertad. Ser libre tiene implicaciones para los otros y para mí. Por eso cuando yo digo, ¿Tomo decisiones? Entonces, ¿soy libre? No necesariamente. Las implicaciones, entre ellas está que es un tema que está en el discurso, pero solo aplicamos en ciertas esferas de la actuación humana. Por ejemplo, la aplicamos en la capacidad de tomar decisiones de cómo vestirnos, del tipo de color de pantalón que voy a utilizar, si eh, eh, quiero cambiar... Eh, a lo mejor el decorado de la casa y ustedes pueden ir haciendo un análisis de aquellos elementos en los cuales verdaderamente podemos pensar podemos pensar bien podemos querer el bien común de algo y de alguienes de muchos otros y sin embargo no podemos tomar la decisión yo siempre cito un ejemplo de las mujeres o los hombres que a veces van a ver las eh, telas de ciertas casas que venden tela y dicen que quieren mandar a hacer unas cortinas. Entonces escogen la tela, ven el precio, llaman al señor, le dicen, oiga, pues quiero unas cortinas que tengan tanto de ancho, tanto de largo, lo quiero... Para eh, con eh, tablas o sin tablas, o muchas formas de mandar a hacer cortinas. Saca el presupuesto y dice: Permítame un momento, marcan el teléfono y hacen alguna consulta y dicen: Sí, es cierto, bueno, mejor nos esperamos dos meses más para mandar a hacer las cortinas. Yo digo: Bueno, pues si necesitamos cortinas, las queremos cambiar, ya estoy ahí, ya elegí la tela, ya saqué el presupuesto. No sé por qué tengo que depender de otra persona para poder tomar la decisión de mandar a hacer las cortinas. Entonces, ¿soy libre? Eh, no. Es no, porque tengo muchas otras cosas que me impiden cerrar un ciclo completo de una decisión, expresar lo que quiero. A veces mejor ni lo expresemos. ¡Ay, qué gana de ir a Europa! Y de repente esto lo expresamos en un salón a lo mejor de donde tomamos café en nuestras empresas o en un salón de maestros y alguien nos contesta, ay sí, como si ganáramos para ir a Europa. Ah, no, no, no, no le cuentes a tus sueños, a aquellas personas que nos vayan a pegar, no, sueña, protege tu sueño, ve tratando de construir elementos que te permitan la realización del sueño, pero no voy a dejar que nadie le pegue a mi sueño, y si alguien le pegó, ah, bueno, yo digo, mm -mm, creo que no tengo que comentarlo, no, hasta que tenga el suficiente dinero para poder sacar mi boleto, comprar el tour que quiero, e irme a ese viaje que he soñado siempre. Eso es libertad. Esa capacidad de ir conservando sueños, de tomar las mejores decisiones, de saber cuando un comentario tiene mala intención, de saber a quién comento, a quién no, de tener límites, ¿no? De decir, híjole, creo que esto sí está complicado. Entonces, coloco el comentario de mi amigo, de mi amiga, de mi jefe, en un lugar correcto, analizo y digo, híjole, creo que sí, sentido de realidad. Por los próximos cuatro o cinco años, no podré seguir construyendo mi sueño del viaje porque tengo un montón todavía de gastos, de apoyos que hacer, pero en cuatro años vuelvo a retomar mi sueño. Es decir, esa capacidad de veras, de actuación humana completa, es la que verdaderamente se refiere a la libertad. Es un esfuerzo que requiere de todos los que rodean a un sujeto en formación. Esto es importantísimo, sobre todo aquellos adultos que cuidamos a generaciones más jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa cuando papá dice una cosa, cuando mamá dice otra y peleamos o jaloneamos con fuerza y ponemos a nuestros hijos en medio? ¿Esto los confunde? ¿Esto los desorienta? No, papá y mamá tenemos que tomar decisiones, los maestros de una escuela, los jefes o los coordinadores en una empresa, para que los sujetos que dependen de nosotros vayan construyendo su actuación de una manera correcta. Porque si no, lo que pasa con esa libertad es que va incorporando una serie de creencias que son incorrectas. Una, ser, una creencia que puede construir un niño, una niña, niña cuando ve pelear a mamá y ve pelear a papá, porque mamá dice, sí, hay que levantar la mesa, y papá dice, no, eso le toca a alguien más. Ah, bueno, ahí hay un jaloneo de fuerzas. Y las generaciones jóvenes, los hijos lo ven. Entonces, ¿qué sucede con ese análisis que hace el niño? Dice, ah, mira, ¿pelear hace que yo me salga con la mía, yo no levanto la mesa y me voy. ¿Sí? O sea, el chico va a ir dotando sus decisiones de una serie de roles, de prácticas, de ideas confusas que van a ser más tarde que esa libertad sea ejercida así. Una persona mayor, adulta, que golpea a otra en casa, que ejerce la violencia dice es que se portó mal o así debe de ser o así lo hacía mi madre o así lo hacía mi padre ese ejercicio de golpear a otra persona es presumiblemente en su construcción un acto de libertad no es un acto de violencia y no está libre ese sujeto que es violento está más esclavo que incluso otros de sus integrantes de esa familia o de ese grupo. Entonces, las personas con alto nivel de criticidad y de libertad normalmente son muy solidarias, muy participativas, muy propositivas, saben escuchar, normalmente enriquecen decisiones Combinan de una manera donde todo el grupo salga ganando. Entonces, mucho cuidado con verdaderamente abonar creencias que no son correctas a nuestra actuación, porque entonces vamos ejerciendo actuaciones incorrectas, pero que dañan a los demás. Es un esfuerzo también sostenido a lo largo de la vida de un sujeto que está en formación y no sigue un trayecto igual en todos los sujetos. No, Hay chicos más sensibles, hay niñas más proactivas, hay eh, chicos que son mucho más proclives a la obediencia, hay chicos que no lo son. Y entonces cada uno de nosotros trae una carga hereditaria los papás, los maestros, los eh, colaboradores, los tutores, los jefes, tenemos que ver para construir en función de eso. Y requiere un profundo silencio del que duro. Es decir, cuando un chico está actuando, cuando un chico está tomando una decisión, ¿sí? Debemos de guardar silencio porque hay que escuchar lo que requiere porque ahí se forma la libertad. A mí me gusta platicar una anécdota que yo viví con mi hijo. Eh, siendo muy pequeño él, yo creo que tenía como año y medio, año seis meses. Ya caminaba. Eh, estaba yo regando las plantas, digamos un pequeño jardincito. Y dentro del jardín teníamos una espiral, ¿no? un, una, un macetero en forma de escalera y en cada escalerita yo tenía una, un, una maceta con flores. Muy bien, pues de repente veo que José empieza a quitar cada una de las macetas. Yo guardé silencio, quería ver qué quería hacer. Y de repente lo veo empezar a subir por los escaloncitos de aquella estructura. Yo hice un, dos cálculos, dije llegando al tercer escalón se va a caer ¿por qué? porque la estructura no aguanta mi cálculo es esa estructura no está hecha para cargar los 11 kilos 12 kilos que él pesa los 300 gramos de cada maceta sí, pero los 11 kilos no entonces dije, se va a caer segundo no, una fractura no se hace jamás entonces le pregunto Oye, hijo, ¿tú crees que la estructura te aguante? ¿No crees que pueda ser riesgoso terminar de subir las escaleras? Se voltea, me ve y con una actitud, yo diría hasta sobrada soberbia, no me contesta, sigue subiendo y se cae. Yo dije, a ver qué hace. Se levantó, me volteaba a ver así de reojo, Enderezó la estructura y volvió a colocar todas las macetas. El silencio y la observación activa para acompañar a los otros es justo lo que educa en la libertad. Ay, caray, pero esta sociedad tan hablantina, tan in, in, nos entrometemos. Le decidimos todo a los hijos. Pasó un ratito y le eh, pregunté a José, oye José, por cierto, hace ratito que intentaste subirte en aquella estructura. ¿Aprendiste algo? Se voltea más humilde su mirada y me dijo, sí mamá. No me comentó qué. No sé, seguramente algo. Luego en algunas ocasiones me preguntaba, oye mamá, ¿esto es fuerte o no es fuerte? ¿Esto me aguanta o no me aguanta? Aprendió, claro que aprendió. Aprendió a saber pedir ayuda, a eh, cuando tiene dudas, con, eh, combinarlo con el expertise de otros que lo aman y que le pueden dar buenas recomendaciones, porque en el proceso de formación, el respeto es lo que mejor educa la libertad. Ya se dijeron que no es tan sencillo este asunto de la educación de la libertad y que tenemos una serie de eh, premisas, de creencias, de falsa información al respecto de lo que es eh, educar en la libertad. Luego los papás me dicen, no, es que yo le he dejado hacer lo que quiera, justo un gran error. Oye, no, a veces los papás tenemos que estar ahí para poner límites. No, yo también le decía a mi hijo: mira, ¿sabes qué? A ti sí, porque lo digo yo, porque soy tu madre, y si te traumo yo misma, te pago la terapia. Pero porque lo digo yo. ¿Sí? Sobre todo cuando hay cuestiones de seguridad, de integridad, no, no te voy a dejar. Por eso yo les decía, en el cálculo adulto que hacemos, cuando educamos, yo dije, se fractura, se golpea, se rompe el cráneo, se rompe un brazo, no. Que se caiga, que se caiga y calcule, porque prefiero que ahorita se caiga de tres escaloncitos que en el ángulo, no, no le llevarán por, por, por el, el su tamaño, por el peso, por la estructura, solo le va a salir un moretón prefiero esa caída y no otras, pero ¿qué estoy haciendo? Hacerle pensar, hacerle ser verdaderamente responsable de las consecuencias de sus decisiones e introduzco la pregunta correcta, oye, no crees, no piensas que puede ser riesgoso, no crees que se pueda vencer la estructura, no, no le doy órdenes, le acompaño. Eh, me equivoqué en muchas cosas como mamá, como todos los papás y las mamás, pero en algunas cosas eh, sí debemos dejar profundos procesos de reflexión, de análisis y de toma de decisiones con consecuencias. No hace la tarea, no que pague las consecuencias naturales que los profesores ponen en las aulas. Es que los dejan sin recreo, no, te, te van a desnutrir. Por una vez que no salga el recreo, por no haber cumplido la tarea, no se desnutre, no le pasa nada. Y paga, se da cuenta que sí hay consecuencias. Esa es la verdadera libertad. Cuando tomo una decisión, me equivoco y digo, me equivoqué, pago lo que tenga que pagar y me hago responsable. Ese es el ser libre, ¿no? No hago, tomo una decisión y luego me ando escondiendo. Entonces dónde está la libertad? Entonces sí hay que reflexionar profundamente sobre esto que llamamos libertad. Sócrates decía que yo no puedo enseñar nada, solo puedo ayudar a los otros a buscar el conocimiento dentro de ellos mismos, lo cual es mucho mejor que transportar nuestra pro propia y pobre sabiduría. El niño tiene muchas más cosas, el jovencito, la otra persona, tiene muchas más cosas que enseñarnos. Entonces, sí debemos de ir eh, eh, eh, aprovechando este intercambio en acompañar y dejarme acompañar. Todos aprendemos de todos, todos nos vamos enriqueciendo y cuántas cosas nos tienen que enseñar hoy las generaciones jóvenes. Por lo tanto, cuando hablamos de educar la libertad, estamos hablando de ese proceso de facilitar el aprendizaje, es decir, la adquisición de conceptos, categorías, personajes, fechas, pero también habilidades de analizar, de cuestionar, de categorizar, de saber responder, de valores, de respetar, de oír, de escuchar, de saber tomar turno, de saber expresar, de argumentar, de creencia, de tomar una postura. Yo creo, eso es para mi vida. Mira, yo no sé qué vas a hacer. Me preguntas qué haría yo si estuviera en tu lugar. Ah, mira, yo haría eso. Pero esa soy yo y ese es mi código de creencias y mi estructura valoral. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué puedes hacer? Y de hábitos. ¿No? Hay gente que se despierta más temprano, hay gente que se despierta más tarde, hay gente que es muy, eh, tiene hábitos de hacer eh, eh, ejercicio todos los días, hay gente que cuida la alimentación, hay gente que es muy estructurada, hay gente más ordenada, pues son cuestiones de hábitos. Todo este paquete de cosas que he dicho es lo que acompaña la educación y los chicos van metiendo en su equipaje una serie de conocimientos, de habilidades, de valores, de creencias, de hábitos, que llegado el momento cuando ellos tengan que tomar las riendas de su vida, van a abrir ese equipaje y van a decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve. Ahí empieza verdaderamente el acto de libertad más importante. Y con lo que, de, que decidan dejar con lo que decidan continuar formándose, ellos van a ser autónomos en su vida y van a ser excelentes integrantes del trabajo, de una compañía, de un espacio de familia, porque son conscientes de esa libertad humana que tenemos. Somos la única especie humana que somos capaces, que tenemos la posibilidad de ser conscientes que pensamos, de ser conscientes de que podemos corregirnos, de ser conscientes que podemos ir aprendiendo y de decidir incluso. Esto es lo más importante, de comportarnos conforme nuestra propia naturaleza. sí Por eso luego de repente cuando vamos manejando le decimos a alguien que se comporta que no como persona, decimos animal. Pues sí, porque no se comportó como persona, le decimos otra naturaleza, ¿no? O cuando decimos a alguien, oye, pareces una maceta ahí puesta nada más, no te mueves, se está comportando como otra cosa, menos como persona. Los seres humanos podemos incluso decirle a otro ser humano, controla mi vida. Sí, sí tengo la capacidad sí puedo ejercer ese acto de libertad, pero entonces no nos quejemos, ¿sí? O sea, no digamos, es que tú, es que tú, es que el responsable, es que si no hubiera... Mm -mm. Todo lo que nos sucede es porque lo permitimos. Ahí es donde está verdaderamente los actos de libertad. Sí, yo lo permití, Sí, sí, es cierto. Guardé silencio. Sí, no debía. Yo de haber ido. El, cuando una persona reflexiona esto, es que es verdaderamente libre. En este tenor hay muchos conceptos de libertad. Sí, es muy interesante un ejercicio que yo les dejo por ahí de tarea es que revisen varios y vean un poco cómo ha sido el modelo de educación. Una libertad, ¿no? Eh, eh, tipo eh, Sartre, a lo mejor ¿no? Eh, eh, eh, él dice que el hombre en libertad es un hombre profundamente solo, sí, claro, cuando eh, tú decides eh, a veces los tipos de decisión que una persona eh, libre, verdadera, libremente toma, como no están cargados de creencias, pues los van aislando, ¿no? Porque eh, resultan verdaderamente retadores una, una libertad más kantiana, ¿no? Es la capacidad de autolegislarnos, de crear nuestro propio código. ¿Tienes tu código? ¿Tú tienes tu propia reglamentación o necesitas de otras reglamentaciones? Sociales, culturales, religiosas, políticas, sociales, familiares, porque ellos son los que te tienen que decir cómo pensar, cómo pensar bien y cómo pensar éticamente. Ay, caramba, tan nos rentaba mucho con su concepto de libertad, o una libertad más rusoniana, donde dice, la libertad no consiste tanto en hacer la voluntad de uno, como en estar sujetos a los demás. Dice, todavía consiste en no someter la voluntad de otros a la nuestra. Ay, qué reto nos pone Rousseau, ¿no? Porque esto de que yo le regulo al niño, yo le digo a la esposa, yo le digo al esposo, yo le digo al jefe, yo le digo a los colaboradores o yo contesto algo así como yo soy la autoridad, precisamente por eso, ¿no? Entonces, los máximos cargos de autoridad, político, social, religioso, Rousseau nos cuestionaba y decía, oigan, no, no es someter a mi voluntad, sino buscar esta integración de todos. O de Marx, que también tenía y cada uno han impulsado una manera, una metodología para la única cosa que es la libertad. La libertad de, de, determina el propio destino. Híjole, también qué fuerte. Estamos verdaderamente convencidos que mi vida, mi dinámica, las que me rodean, ayuda a buscar su propio destino. Revísense algunos de estos conceptos, analícenlo primero con sus comportamientos, su propio proceso de vida. Y voy, voy cerrando con algunas laminitas más para ahora poder conversar. Por lo que educar para la libertad tiene objetivos importantísimos. Por lo que las escuelas, la eh, familia, tienen que ir poquito a poquito, sobre todo entre más pequeños los niños, irles dando espacios para pensar, para tomar decisiones, para enfrentar consecuencias y aprender de las consecuencias. Yo siempre les he dicho a los papás y a los maestros, la familia y la escuela son espacios de experimentación preciosos porque suponemos que están rodeados por los custodios, los cuidadores más amorosos que quieren verdaderamente ayudarnos a enseñar a ser libres, a pensar y a decidir por uno mismo. No por ningún código. Yo soy buena persona porque entiendo que mi libertad termina donde empieza la del otro. Por eso no le puedo dar un golpe. Porque no, no puedo. Porque es el otro, porque le duele. ¿no? Yo veo luego a papás que se dejan golpear en la cara o a mamás y hasta se ríen. No, ponle un límite. No le pegues. No, toma sus manitas y dile, me duele. Me estás pegando, me duele eso no se hace y vas a tener que hacerlo tres o cuatro veces, me duele yo también soy persona tengo piel como tú y huesos y me duele y no me gusta que me peguen. pero si tú le das a ver, ya sentiste, ¿verdad? Mm, cuidado porque yo soy mucho más grande que ese bebé o ese niño y no va a aprender a que me duele, no se lo dije no se lo dije le dije, ¿ya ves que sí duele? No. No, no, no. Porque entonces el niño aprende que ser adulto me da la autoridad de pegar al más débil. Y aprendo a pegar. No aprendo a respetar al otro. Que ahí es donde está la libertad. No a que cuando me peguen, pego. No, bueno, ¿cuántas veces alguien que va con un cochecito en el súper me pega? Ay, le tengo que decir, ay, señora, me dolió, o oh, señor, me dolió. Y me quito. Sí, pero pues no me pongo a gritarle. Usted, eh, fíjese, ahora mejor no se fijó. O que llego a un lugar y saludo. A ver, salúdeme. Está distraído, por Dios. Está pensando, trae un problema. No lo sé. Yo saludé. Yo ejercí mi libertad de ser cortés y saludar. El otro no saluda. Yo seguiré saludando. Es mi libertad. Yo no dependo. De que mis decisiones que yo creo correctas estén reguladas por los otros. Es que es una grosera, un grosero ni lo saludes. Ah, no sé, pero yo no soy grosero, yo sí me gusta saludar. Y a veces la gente entra en conciencia y ¿Cómo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, buenos días, ya. No decirle, ¿ya vio? Ahora qué bueno que sí me saluda, no lo sé, ¿cómo está educada? Ese constante ejercicio respetuoso de integración, de solidaridad, es el que puede educar a los otros. En este sentido, los padres y los eh, eh, eh, profesores somos los mejores promotores de la libertad. No con sermones, eso no educa a nadie, eso hace que los oídos, no el cerebro, ¿eh? los oídos de nuestros hijos y de nuestros alumnos se vuelvan tefloneados. Entran por aquí y vuelve a salir el sermón, ¿no? Sino que tenemos que estar acompañando ese proceso de construcción, por lo que la familia, la escuela e incluso hoy ya los espacios laborales tienen que hacer un enorme esfuerzo para construir. Un espacio armónico de convivencia que es el caldo de cultivo más correcto para la formación de la libertad. La libertad está profundamente vinculada con valores. Cuando nosotros vamos descubriendo pequeñas cadenitas de libertad, ahí mismo se teje un valor. El valor no es un discurso. El valor no es un sermón, el valor no es una hoja de ejercicio que hago ni en mi parroquia, ni en mi casa, ni en mi escuela. Es un, una conciencia de que cuando hago uso de mi capacidad de tomar decisiones, ahí yo me afecto o puedo afectar a los otros. Y ahí es donde se teje el valor. No, no, yo no me quiero afectar, no, yo no me quiero volver a caer, ¿No? Entonces ya voy entrando en edad, ya pongo mi barandal, mi eh, eh, eh, tubo para, para agarrarme en la regadera, ya entro a en la regadera con mi celular, ya voy viendo mi médico, llevo mis eh, eh, este, teléfonos. Si algo me pasa, ejercicio de la libertad. Ay, no, no, que los otros me atiendan, que lo. No, cuidado, ¿no? Es la mejor. En forma de tomar decisiones. Se identifica con capacidad de autodirección, de liberarnos de prejuicios personales. Nuestros prejuicios son la capacidad que tengo de elaborar una decisión para mi vida, no para los demás. Los demás toman la suya. A ver, yo la observo. Está bien. Estamos en un trabajo. Bueno, tú te comportas así yo te paso la información porque tenemos que sacar esa chamba que nos dejó el jefe independientemente si tú te vistes, si tú eres, si tú piensas, independiente nuestro punto de común es que saquemos la chamba de este trabajo Ah, estamos en el metro, estamos en el autobús, estamos en el transporte, que vayamos todos cómodos que vayamos recorriéndonos, que demos los asientos a los más vulnerables. Eso es a lo que me obliga el, pas el transporte, no me obliga más a no ir comiendo para no tirarle a la gente encima lo que voy comiendo. Oigan, o no antojarlos, habrá gente que lleve hambre, ¿no? Y que se le antoje y pobre, pues no pueda comer, me guardo mis cacahuates y me los como cuando me baje porque habemos muchos, ah, voy solito, vamos tres y no me ven, ah, bueno, pues ahí puedo tomar un cacahuate, un caramelo, hasta en eso debo de pensar, es que tengo mucha hambre, hombre, tienes mucha hambre y la glucosa te está bajando, pues tómate dos y luego o, o llevas siempre un caramelito, actos de libertad, para mí y para los eh, demás, en este sentido, la eh, libertad se educa con muchos ejercicios de diálogo, de criticidad, de creatividad y sobre todo de reflexión. Por eso, cuando ponemos reglas o reglamentos y esos, después de haberse aplicado, invitan a reflexionar, el chico jugó en el patio de la escuela o en el patio de donde están nuestros departamentos y rompió un cristal. Ya saben que eso no lo deben hacer. ¿Cuál es la consecuencia? Que lo pague. Digo, ¿para qué le echo un sermón? Pues el chavo dice: Mira, qué padre, ya me regañaron, no voy a salir este domingo y mi papá paga el, el o mi mamá paga el vidrio. ¿Cuál fue la consecuencia? Ninguna. Pues qué padre. No, de los ahorritos. Oye, mamá, oye, papá, oye, maestro, lo siento. Él lo que pasó, la consecuencia fue un cristal roto. Se tiene que pagar con trabajo, con ahorro, con lo que sea. ¿sí? Ese es verdaderamente donde logramos la revolución. Si los chicos no tienen consecuencia y le estamos perdonando permanentemente todo, no los estamos educando en la libertad. ¿no? La, los pensamientos críticos que son la antesala de la libertad, comprenden vínculos entre ideas, son capaces de jerarquizar la relevancia de los argumentos, no nos dejamos llevar por la víscera, es por la evidencia científica de los argumentos, reconocen, construyen, evalúan razonamientos, identifican inconsistencias y contradicciones, Oye, perdona, que hay una contradicción. Primero dijiste esto y luego dijiste esto. Perdón, aquí, como que no me checa. Ay, tú siempre, tan este, cerebral. Pues sí, porque de aquí tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Tiene un acercamiento consistente y sistemático a los problemas. A ver, ya no sucedió. ¿A qué aprendemos de este problema? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué debemos prever? Y reflexionas sobre dónde están elementos como supuestos, creencias y valores. En este es sentido, los estándares universales para evaluar el pensamiento crítico son la claridad de ideas, la certitud ¿no? de los elementos que construyen un argumento, la precisión del de conocimiento y las fuentes de donde se sacan, la relevancia, esa pertinencia que va teniendo una frase, un dato, la profundidad, oye, ya pasamos de aquí, mira, estamos hasta este nivel de profundidad en los temas que estamos tratando, la amplitud y la cobertura que pueda tener una decisión la importancia para un grupo, para un eh, impacto, la imparcialidad. Es decir, perdón, yo te querré mucho, tú eres mi jefe, pero sí te voy a decir que eso no es correcto. Los argumentos son estos. Y no es una falta de respeto. Ahí te lo dejo. Tú vas a tener que tomar la decisión. Pero si te equivocas, no vayas a decir que yo no te lo digo. ¿Sí? y hay que decirlo y a veces si somos jovencitos a nuestros papás con todo respeto con toda mesura no es imparcial no depende de mi cariño por las personas depende del tema depende de la implicación del de trabajo y de la completud o de el tema de abarcabilidad de una toma de decisiones no aquí está estos principios, yo espero que los compañeros de este observatorio, para algún integrante que está en Facebook, pues se los pueda compartir, porque me parece que hoy, habiendo descubierto la psicoemocionalidad, y haberle dado una categoría científica, porque las emociones, la autorregulación, la capacidad de interacción con los otros, sí existe en el cerebro. No es una cuestión del corazón, no, no, no. No romanticemos los temas. Tenemos amígdala, tenemos hipotálamo, ahí donde se construye toda esta parte donde se soporta la autonomía personal. ¿Sí? Parte racional, parte psicoemocional. ¿Sí? El eh, pensador crítico, buen cultivado, evalúa, se pregunta, saca conclusiones, es abierto, ¿no?, eh, reconoce inferencias acepta, oye no tu argumento está mucho mejor oye yo me quedé corto ahí tenemos un diálogo de dos personas libres sí. y voy cerrando con esta laminita donde eh, el pensamiento crítico y luego la libertad resuelven problemas usan muchas habilidades metacognitivas saben argumentar y hacen un proceso histórico. A ver, vamos retomando qué nos pasó. Recuperan procesos, ¿no? Las estructuras de un pensamiento libre son manejo de buenos conceptos, buenos juicios y buenos razonamientos. Yo les invitaría a revisar para la formación del pensamiento libre, del sujeto libre, a dos autores que a mí me gustan mucho. A Edgar Morán, que propuso siete principios básicos para la educación del futuro en esta construcción de sociedades libres, ¿no? Cuidado con la ceguera de conocimiento, porque luego le preguntamos a una persona, ¿y dónde sacas eso? ¿Quién lo dice? ¿Dónde te argumenta, Ay, no sé, eso funciona. No, no, no, no. es una cuestión empírica. No, no, no es una cuestión de que mi abuelita me dijo, no, la, la sabiduría popular precisamente es sabiduría porque se ha conservado mucho tiempo, bueno, pero fundamentémoslo, garantizar el, el, el conocimiento pertinente, ¿sí? Enseñar, enseña de la condición humana y eh, me, me salto a Morán, solo los dejo picados en relación a eso y la libertad formada. Por todo este pensamiento del brasileño Pablo Freire, ¿no? Que tuvo algunos errores metodológicos porque enseñar a las personas que tenemos que ser libres no basta. Tenemos que meter en su maleta herramientas para el ejercicio de la libertad, ¿no? Y él combina... ¿No? Dos grandes elementos donde la libertad, y es un poco el argumento que he venido compartiendo con ustedes, tiene una alta correlación con la solidaridad y el compromiso con los otros. No es individualista, porque si es solo para mí, yo empezaba comentando con ustedes que a eso se le llama justo individualismo. El combatir el cambio climático, el, la pérdida de agua, la pérdida de especies, eh, animales, no va a poder ser eh, combatida con individualismo. Individualmente estamos preocupados, pero solo con la transformación en la verdadera libertad nos comprometeremos para abordar esos temas generosamente renunciando a cosas individuales para ir a un bien mayor, a un bien común. Pues ahí dejo algunas ideas de esto que significa la educación para la libertad y como ven no es un tema menor y no es un tema sencillo. No se oye, Memo. Sí, no, nos deja con la boca abierta, doctora, y seguramente habrá muchas preguntas y comentarios que quisieran hacer. A ver, Carlos, por favor, si eres tan amable. Pues sí, no, fue un tsunami de, de conceptos y de ideas realmente. Eh, pero es, es, es muy bueno pensar esto, o sea, cómo se educa para la libertad. Y, y mi, mi pregunta sería muy concreta, doctora. Eh, la escuela. ¿Qué está haciendo la escuela? A ver, ¿cómo se salta de, este, de, esta, de esta educación para la libertad a la construcción de ciudadanía? ¿Y cómo entra la escuela para esto? Sé que usted es una experta en el asunto de escuelas. Muchas gracias, Carlos. De veras, agradezco muchísimo la pregunta y creo que la respuesta que voy a dar no va a gustar. La escuela ha sido un espacio. Que continúa la exigencia familiar, ¿no? Lamentablemente, muchas veces los profesores quieren hacer cosas y los papás. ¿Y por qué no ponen los mismos ejercicios que el grupo de tercero B? ¿Y por qué el grupo de sexto A va más atrasado? ¿Y por qué no les deja más planas? ¿Y por qué no han hecho los ejercicios de la página 19 y 20 y ya van en la 26? ¿Por qué no le preguntamos a los profesores, pues, qué está formando en nuestros hijos? Yo voy a ser honesta, yo voy a decir que yo visité muchas escuelas antes de empezar la escolarización de, mis hijos, de mi hijo, y aquella escuela que me decía, yo educo en valores, daba las gracias, y me retiraba. Perdón, porque la que educa en valores es su mamá y su papá. De eso me encargo yo. No, yo quiero que tú me le des capacidad de argumentación porque yo no soy experto en eso. Entonces, de repente, cuando vemos a los profesores que ponen límites, que tienen un reglamento, ¡uy, los papás se ofenden! ¡No me está afectando emocionalmente a mi hijo! hay un poco de exigencia no le va a caer mal! ¿No? Yo recuerdo un día mi hijo me dice, mamá, tienes que ir a hablar a la escuela. A ver, ¿por qué tengo que ir a hablar a la escuela? Me dejaron hacer 500 veces, no debo de hablar en la biblioteca. Y hablaron en la biblioteca, sí, pues ahora haces mil. No, pero ¿por qué? Pues porque no es correcto. En la biblioteca, de tu escuela no se habla. Es que eso es anticuado, no sé, en esa escuela no. ¿Por qué papás? ¿Por qué mamás? Porque ese niño sí va a estar el resto de la vida conmigo, en la escuela un año, seis, doce, pero no más de eso. entonces ¿Qué pasa con la escuela? La escuela ha hecho muchos intentos por educar. Y fíjense que ayer escuché a Eduardo Andere en una conferencia. Él ya tiene argumento empírico y sustento científico que dice que los profesores lidian todos los días con lo mal hecho en casa. Y lo voy a decir con todas sus letras. El profesor ahora, en lugar de enseñar matemática, lectura de comprensión, ortografía, está lidiando con no ofender al niño, con no tocarlo, con no este, eh, eh, decir algo que luego le vaya a acostar a, a, a, este, a hasta una demanda. A ver, tenemos que volver a tener orden. La primera educadora, el que da los permisos emocionales de comportamiento, es la familia los maestros con lo que se topan es con esa falta de límites no batallaron no no con usted Carlos no con usted Guillermo no con usted María que más o menos nos estamos cociendo más o menos en las mismas rodadas no no batallaron con nosotros pregúntense por qué porque mi mamá me mandaba con una sentencia si te portas más te la ves conmigo entonces íbamos a la escuela muy bien portaditos. Bueno, hoy los maestros han tenido que hacer un sobreesfuerzo por la autorregulación del comportamiento y tratar de terminar los programas. Por eso en las escuelas hoy se está trabajando mucho más esto de combate a la violencia, climas de paz, pero esto va a empezar en casa. Entonces, papás, mamás, tíos, abuelas, tutores, educadores, eh, familiares, pónganse de acuerdo con la escuela, confíen. A ver, no digo, Carlos, que habrá algunos maestros que traigan ahí alguna cosita. Bueno, hay que identificarlos porque no pueden estar educando. Pero en general, digamos, los maestros traen buenas intenciones. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Para los reglamentos, las consecuencias, tenemos que hablar, y papás, mamás, cuando vayan a hablar con los maestros de algo que les preocupe de la educación de sus hijos, no le digan a su hijo, yo no avisaba a mi hijo, yo iba a hablar con la maestra y le decía, oye, estoy preocupada por esto, por esto y por esto. ¿Qué hacemos? Tú y yo juntas, o juntos, porque es para el mismo niño. Sí, si sí, yo le digo, y voy a hablar con tu maestra, y vas a ver cómo ya no. No, pues de entrada ya le dimos un, un, un, una, un empoderamiento al niño que no debe de tener. Entonces, Carlos, la escuela es un espacio que yo como familia me debo de preguntar si es ese modelo escolar el que continúa mi modelo familiar. Sí, porque no se vale inscribir a un chico en una escuela pública o en una escuela particular para que ahí me lo eduquen. No, no, no, no, los educadores somos los papás y la escuela es una coadyuvante, ¿sí? Entonces, justo seamos solidarios, papás y maestros, para ese proceso, un proceso largo, para que la, el cerebro acabe de formular Toda esa estructura de valores, de conciencia, de criticidad, de moralidad que está en el corte frontal, tarda hasta 21 años. Entonces, tenemos mucho tiempo. Entonces, tratemos de poner en ese cerebro todo, cerebro cognitivo y cerebro emocional, las mejores herramientas a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros alumnos, para que llegado el momento puedan volar con toda libertad. ¿Sí? Y puedan tomar las mejores decisiones. La escuela tiene convivencia escolar, convivencia sana, convivencia para la paz, están haciendo algunos esfuerzos, pero cada vez más se confirma esta hipótesis de que mientras no haya un contubernio, una vinculación fuerte con la formación familiar, ese tejido fino, ese tejido social, ya viene de silba nada. Por eso, yo le digo a los papás, pónganse listos, ustedes los van a tener el resto de la vida, ¿eh? Y a las escuelas les digo, miren, ustedes son la segunda malla. Si la malla de la familia viene agujereada y el niño en una caída se mete por esos hoyos y cae, detengámoslos en la escuela. ¿no? Que sea una malla de contención que le ayude a pensar al chico que hay una segunda forma de vivir que no necesariamente a veces los dolores que traen de la familia son la única forma, aunque esto quita mucho de la tarea que debería de hacer la escuela. Entonces, la invitación es que los modelos escolares se construyan también con estas posibilidades familiares. Espero haber podido hacer otra aproximación, eh, Carlos, porque en, sí, los profesores la tienen muy bien Ahora bueno, vamos a darle la palabra a María Elena Castro Cerrillo que está pidiendo intervención. Hola Pati, doctora Pati, hola a todos con, compañeros y, y público que nos ve, fíjate que Pati, yo tengo dos hijos de 10 años y, y te toca observar cosas que realmente hay dos cosas que me preocupan, que nosotros como papá les queremos quitar la autoridad a los maestros yo, por ejemplo, soy maestra también y, y entiendo mucho eso, pero veo en los chats de papás que los hijos son intocables y, y, y es, por eso estamos generando una, una sociedad de cristal. Ahora, ¿cómo queremos que nuestros hijos, por ejemplo, les dan todavía clases de civismo? La otra vez me llamó la atención. Y a nosotros lo que nos como conservadores es crear buenos ciudadanos. La ciudadanía se genera, como tú ya no lo dijiste y no lo reiteraste, y que todos los papás nos sabemos en casa, pero en casa escuchamos un papá que dice, Ay, ¿para qué vas a votar si hacen lo que quieren? Porque el gobierno son puros corruptos. ¿Por qué? Entonces llega un momento que el niño, aparte que son comodinos, pasa los 18 años, le urge la credencial de elector para ir al antro, no para asimilar sus responsabilidades como ciudadano. Y yo lo que yo digo, hay materias que les, se les ha desvirtuado y una de esas es el civismo, es la convivencia. La tienen, pero no la aplican. Y es más, yo te puedo decir que hasta ahorita que ya estoy mayor le entiendo al civismo. Porque cuando estaba de leer edad de mis hijos, nadie me explicó cuál era la consecuencia de ser un buen ciudadano. Y, y entonces yo creo que hay que empezar por ahí, porque los niños no nacen rateros, los niños no nacen violadores, ahorita que están muriendo tantas mujeres, los niños no se hacen así, las mamás generamos eso. Y también, oye, Patti, otra cosa que yo te quisiera preguntar, que es algo que ayer estaba con mis amigas, todas somos mamás de niños, enseñar a los nuevos o niños enfrentarse a la nueva generación de mujeres, empoderadas porque ahora los niños ya se sienten disminuidos y es una sensación que tenemos que también reeducarnos nosotros porque hasta para nosotros está difícil, mis hijos me dicen, oye, oye mamá, este mamá es que la niña me grita, la niña me, me humilla y yo no le puedo pegar, entonces son muchos temas que ahorita se nos están viniendo a la cabeza, tú como conocedora de la materia, ¿qué opinas? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos generar ese civismo? ¿Cómo podemos generar esa nueva generación de igualdad? Porque para mí no es empoderamiento, es igualdad. Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias, María Elena. Yo creo que planteas varias cosas que me permiten incluso terminar de contestarle a Carlos en este tema que también él preguntó de la ciudadanización. A ver. Eh, Solo pediría eh, que revisáramos los papás y las mamás, los maestros, los libros de cívica y ética. A mí en lo personal, y lo voy a decir como lo he dicho en muchísimos foros, no me gustan. Y no me gustan porque están ideologizados. Eh, los, eh, las imágenes son terroríficas. Yo no sé cómo permitimos que esos materiales estén llegando a las aulas. Pero bueno, es un tema que cada escuela tiene que plantearse. En el terreno de la cívica y la ética, eh, la mejor cívica y ética es el comportamiento adulto. Eh, hubo mucho cuestionamiento de que eh, antes de Josefina Vázquez Mota como secretaria, que fue la que regresó la materia de cívica y ética, eh, señalamos que haber quitado la materia de cívica y ética dañó la sociedad. No, la materia no educa en ciudadanía. Eso es... Totalmente incorrecto. Nosotros como adultos estamos conscientes de los contenidos que hoy aprenden en cívica y ética nuestros hijos porque ya somos adultos. Cívica y ética es una asignatura verdaderamente compleja en su tratamiento porque la ciudadanización empieza con la comprensión de los derechos y las responsabilidades. Y a veces queremos enseñarles cosas de normatividad que son del mundo adulto. Entonces, pues al niño no le alcanza. ¿Cómo enseñamos ciudadanía en la escuela? A dejar la banquita en su lugar. A tomar turno. A ir en orden. A levantar la mano. A levantar los papeles que tiran. ¿Cómo le hacen en Japón? A mí me impresiona. ¿Cómo enseñan a un niño a cuidar? Cuidando. ¿Quién hace el aseo de las escuelas japonesas? Los mismos niños en comisiones. En Japón sí, no existe, no hay intendentes. Entonces, cuando un papá eh, va a reclamarle a la directora o al tutor o a la persona que tiene el tema de convivencia es que pusieron a Mico a barrer. Por eso pago. No, perdónenme. No, perdónenme. Los impuestos de todos nosotros se van a las escuelas públicas para que los eduquemos. Las colegiaturas que pagan los papás por tener una educación con otra formación, con otro modelo en escuelas privadas es para que los eduquen. Y el niño, si levanta los papeles, se educa. Por eso pagan, no para que le barran la escuela. Entonces, tenemos que comprender que el respetar, el eh, tomar turnos, que el maestro ponga límites, es una forma de formación para la ciudadanía. Porque sí vamos a llegar a ser entes sociales. Entonces, esas prácticas de las escuelas, de que barran, de que levanten las cosas, de que limpien los baños después de habernos pintarraqueado, es... Una forma de irlos educando. Y justo me parece que el gran tema, María Elena, es ir pensando los nuevos vínculos entre los dos géneros. Veníamos de un modelo y mira, María Elena, cuando mi hijo me lo preguntó, ya que empezó a tomar decisiones de 21, 22, 23 años, le digo, hijito, por favor, con el modelo que yo me formé, no me alcanza para darte un consejo. No te lo voy a dar, porque yo me eduqué en un modelo donde las mujeres teníamos unos roles, los hombres tenían otros roles, había una combinación de roles y hacíamos una pareja en función de eso. Y ese ya no es el modelo que ustedes están practicando. Ustedes ya quieren otros modelos, construyan su código. Ustedes, nosotros asumimos el que ya había. María Elena, sí tenemos que invitar a la sociedad a reflexionar estas cosas. No nos podemos ofender las mujeres de que, ay, me pides que pague. Pues sí, pues no dijimos que queríamos igualdad económica. Ay, ábreme la puerta, no seas descortés. ¿Y por qué no se la abrimos a ellos? A ver. No, no estoy dando soluciones, estoy poniendo en la mesa el mismo planteamiento de María Elena. Oye, la niña me pegó, yo también te voy a dar un golpe, pues si me duele. Son compañeritos. Entonces, no podemos reclamar igualdad, equidad, tolerancia, si no actualizamos esos códigos. No está acabado, Marielena, tocas un tema que está en profunda construcción. Entonces sí es importante ahorita trabajar esa conciencia de lo que buscamos las mujeres, lo que buscan también los hombres, porque ellos también le están pasando mal, ellos traían su rol de proveedor, de fuerte. Entonces yo sí, ya ahorita en mi vida, Digo, perdón, pero la masa muscular de ellos lleva años y años y siglos y generaciones haciéndoles una masa muscular más fuerte. Pues sí, y tienen hormonas para eso. Yo de veras, por más que quiero, no logro esa fortaleza muscular. Pero no me preocupa saber pedir apoyo y ayuda. Perdón, ¿me puede usted ayudar a levantar? A mí no me da mi masa muscular. Luego algunos varones se me quedan viendo y dicen, sí, ¿qué estaba diciendo la señora? ¿Quiere que le ayude a cargar eso? Sí, por favor. Y me ayudan con mucho gusto. Pero con este reconocimiento que tenemos diferencias, que a veces ellos tienen que pedir ayuda, a veces nosotros pedir ayuda, y sí plantearnos como un reto para este nuevo futuro, este código de ética en una relación de hombres y mujeres. Y fíjate, María Elena, que la última conversación con mis amigas fue en relación a eso. Había dos amigas, porque ahora yo no sé si a ti te pasa, pero el grupo de amigas, o no sé si a los varones de este observatorio, a los que nos están escuchando, ya no solo somos amigos y amigas de la misma edad. En mis grupos de amigas hay muy jovencitas o mucho más grandes que yo. Entonces se vuelven conversaciones muy, muy interesantes porque una chica nos preguntaba, a ver, ustedes que ya tienen hijos que ya son mamás, unas ya son abuelas, sus hijos, ¿qué hablan de cómo combinar los gastos de una familia? Y fíjate que salieron modelos muy diversos, María Elena. Hay algunos que tenemos hijos que eso sí lo hablan, yo sí lo hablé con mi hijo, con mi cuñada ¿no? Y decía, oiga pues mira, nosotros le hacíamos así, ustedes así, aquí hay este modelo, ¿cuál les gusta? Hay familias que todavía no se habla, que no, hay otras que dicen, no, el hombre tiene que ser el proveedor. Entonces ahí es donde María Elena sí me doy cuenta que está en construcción antes de que todas las generaciones asuman, como lo asumimos nosotros, una serie de prácticas que seguramente acompañarán a otra generación que ya no, que ya no seremos nosotros. Es lo que puedo contestar, María Elena. Este, Doctora, le vamos a dar la palabra ahora a Lolita, quien es educadora, que tiene toda una vida dedicada a la educación este preescolar. Adelante, Lolita, por favor. Muchas gracias, mimo. un saludo a todos mis compañeros de observatorio. Doctora, un placer tenerla. Una, una plática súper interesante, apasionante para mí como licenciada en educación preescolar. Y bueno, un saludo también para todos los que nos siguen en Facebook Live, que ya están mandando también sus comentarios. Se los agradecemos mucho como parte de observatorio. Eh, doctora, yo quiero reafirmar algo que usted acaba de comentar y, y para que también así como que a la nena Castro le quede también un poquito más claro. Eh, sí, eh, efectivamente, yo ya estoy felizmente jubilada. Sí. Y no porque no, no porque no me gustara mi carrera, al contrario, me apasionaba. Pero yo sé que vienen generaciones con nuevos bríos, con nuevos ánimos para continuar. Y, y si yo me jubilé, dejé un espacio para alguien que continuara con esta labor. Ese fue mi motivo principal de jubilarme, no porque estaba cansada, no me siento vieja. Y afortunadamente, todavía tengo muchas ganas de seguir y por eso estoy aquí en observatorio. Pero sí, efectivamente, platicando con compañeras que aún siguen eh, eh, en labores jóvenes que conocí en mi trayectoria educativa y de, de profesionalización, eh, comentan algo muy cierto. Eh, gobierno, los planes de, de trabajo, los planes de educación que tienen que llevar están atiborrados de documentación. Les piden eh, que evalúen esto, que evalúen lo otro, que hagan pro proyectos de esto, proyectos... Entonces, se la pasan con muchos recursos, muchos este, no recursos, sino tiempo eh, en hacer todo esto. Y dejan mucho a un lado, eh, por más que quisieran, ellos tratan de cumplir y de cubrir los programas educativos. Y cuesta mucho trabajo, la verdad, cuesta mucho trabajo combinar, porque a veces... Se, se, dejamos, dejamos el trabajo en la escuela, pero no lo llevamos a casa. ¿sí? Eh, a mí me tocó todavía, porque me tocó monitorear el, el modelo 2004, y, y era pesado, era pesado porque no estaban implementando muchos, muchos este, programas, muchas acciones que realizar. Efectivamente, sí es, está complicado. Y como usted decía, eh, hay profesores y me considero uno de ellos porque no decirlo habemos maestros que nos dedicamos en cuerpo y alma a nuestra profesión porque nos gusta y nos apasiona y queremos que ese legado continúe con nuestros alumnos porque también somos mamás y nos gustaría que también las maestras que, que están eh, educando a nuestros hijos pues tuvieran ese compromiso entonces eh, en en ese sentido es como en todas las profesiones. También hay maestros que son baquetones, que llegan tarde y que no, que no asisten, porque yo empecé también trabajando en... Yo empecé yo pensé al revés, que todas mis compañeras, todas mis compañeras iban a comunidad y yo me quedé en ciudad. Yo estuve, tuve el privilegio de trabajar 16 años en la estancia de bienestar infantil del Iste número 13 aquí en Guanajuato. 16 años. Y cuando yo me cambio, yo me voy a comunidad y yo veo la gran diferencia que hay en una comunidad en, una, en, una, en un jardín de niño rural, todas las deficiencias que hay, todo el olvido que hay a comparación de lo que yo viví 16 años en una estancia infantil donde había de todo, hasta desayuno y comida para los maestros intendentes, asistentes eh, niñeras, eh, todo todo el personal, comíamos y desayunábamos, o sea, desayunábamos y comíamos con los niños batas, los papás no tenían que comprar porque había batas, o sea, había muchos beneficios para una estancia infantil en la cual yo trabajé cuando yo llego a esa comunidad, no había nada. Empecé de ceros y dije, pero eso me sirvió a mí. Toda la experiencia que yo acumulé durante los 16 años me sirvió para transmitirla para allá. Bueno, en ese sentido, eh, es, es importante saber que sí, a veces a los, a los maestros los tienen atados de manos. Como usted dijo, doctora, eh, efectivamente, eh, la educación que nosotros recibimos era, el maestro tiene la razón el maestro es tu maestro y él te está también apoyando a educar. Y tú vas a hacer lo que el maestro diga. Ahora ya no. Ahora los papás llegan y regañan al maestro. ¿Por qué, lo ¿Por qué le dejó tarea? ¿Por qué le dejó tanto? ¿Por qué? O sea, los tienen, los tienen realmente atados de manos. Una, por un lado, les están exigiendo ¿sí? que cubran los programas. Y por otro lado, los papás, les piden, y a mí me tocó en la estancia infantil, las, por, no peores, pero sí las más exigentes, en otro sentido eran las mamás, porque era una estancia infantil para madres trabajadoras. Las mamás con las que teníamos más conflicto eran con las madres trabajadoras, que eran maestras. ¿Por qué mi hijo no sabe leer y escribir si en les, el jardín de niños X, en voy a decir un nombre en la Salle, aquí en Guanajuato, ellos ya salen leyendo y escribiendo, señora, yo tengo que llevar un proceso, o sea, pero sí aquí hay, un, tiene que haber esta, esta comunicación, este, este enlace con los padres de familia que lo permitan, y eso yo se los, se los comunico a los educadores y a las personas, si hay eh, personas que nos están siguiendo por esta transmisión, que son profesores. Sí, sí tienen que dar un argumento válido, un argumento válido para que los papás entiendan, ¿sí? Entiendan cuál es el proceso que se está trabajando con los niños. Y también a las madres de familia y padres de familia, también que entiendan el proceso que los maestros están llevando en la escuela, para que conjuntamente puedan sacar avance a los niños. Es muy importante lo que usted dijo, doctora. Sí es cierto, aquí es bipartita. Es una, una educación bipartita. No es, no, ahí te dejo a mi niño. Antes le decían guarderías infantiles y yo siempre peleé que no era una guardería. Era una estancia de bienestar infantil para, para sus hijos. Y mientras eso lo entendían los papás, es tú en tu casa, yo en la mía y los dos juntos, porque es tu hijo, no es el mío. Yo... Yo te apoyo, yo te ayudo porque quiero a tu hijo, porque quiero que sea un mejor ciudadano. Pero el que va a batallar y a sufrir va a ser tu hijo. Y tú, a consecuencia de las acciones que realice mal tu hijo. Entonces, sí es muy importante que padres de familia y maestros estén apoyándose mutuamente. Como tú lo decías, doctora, efectivamente nosotros no somos todólogas. Nosotros no somos, la, la este, no tenemos todos los conocimientos. También tenemos que instruirnos, también tenemos que, que leer, que actualizarnos. Pero en casa, en casa también lo tienen que hacer. También tienen, tienen los papás que buscar la manera de cómo conjugar lo que los maestros estamos haciendo en el aula con lo que los niños van a hacer en casa. Y muchos papás decían, no, pues... Eh, tú tú encárgate, ahí está el niño y tú es tu responsabilidad y nos hacen y nos hacían y lo siguen haciendo responsables de lo, las acciones y los actos que los niños tienen no entendiendo que también esto es de casa ¿sí? y, y, y bueno, la educación inicia en casa ¿sí? inicia en casa de los primeros los tres primeros años desde que nacen hasta los tres primeros años que entran a, al preescolar sin embargo, a veces los papás no entienden eso, no entienden eso, que, que no somos acompañantes, somos impulsores, eh, les damos educación, les damos conocimientos, pero los que tienen que continuar son los papás en casa, por eso es muy importante esa vinculación. Que a veces los papás no le entienden y nada más son críticos y van y nos exigen y van y nos dicen eh, a veces hasta cómo tenemos que trabajar con los niños, los le decía yo las madres de, de escuelas las, las, de, perdón, las madres de, de familia que son maestras nos iban y nos decían cómo teníamos que llevar, no todas tenemos el, la misma el mismo proceso, cada quien como tú lo acabas de decir, pensamos, tenemos un pensamiento crítico y tenemos libertad para poder nosotros, de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los chiquitos y del grupo, darles las actividades que ellos requieren. Pero eso los papás no lo entendían y espero que, que, que, que sí lo entiendan ahora, o sea, que, que abran eso. Y, y bueno, yo siempre he pugnado que la educación, la educación es la base de todo. Que no, no necesariamente, y te lo comentaba antes de entrar a, al aire, no necesariamente, tenemos que tener doctorado, maestría, eh, licenciatura en algo, ¿sí? Pero si estamos desempeñando algo, pues por lo menos tener el conocimiento básico. Y bueno, y esto va para, para los regidores, cínicos, y para nuestro presidente municipal, que todo el tiempo estamos diciendo que se pongan a estudiar, ¿sí? Que se pongan a estudiar, y como tú lo acabas de decir, o sea, que, que tengan ese pensamiento crítico, que no nada más vayan y levanten la mano, entonces, ¿dónde, dónde está su razonamiento? ¿Por qué no hay ese debate entre, entre regidores? Son los que nos siguen, son los que, digo, los que nos están este, defendiendo, o los que están pro, haciendo propuestas, pero no, aquí el que propone es el presidente municipal, y yo creo que a ese señor hay que regresarlo a preescolar. No sé qué este, opinas de este, tu doctora, porque la verdad, este, este señor es es, es eh, ocurrente, ocurrente, ocurrente y él se debería de haber dedicado a algo que sí le sale muy bien, que son los TikToks, él debería de haber sido actor, actor este, y yo creo que le iría mucho mejor influencer, eh, como... influencer actor, sí, perdón, tú, tú eres más moderna que yo este... <risa> pero sí en tiempos no había influencer todavía cuando yo era joven, pero sí se debería dedicar a eso en, en lugar de hacer unos cuestionamientos o unos debates críticos bien y que haya esa libertad de la que tú estás comentando de cada uno de los integrantes del ayuntamiento y estoy hablando específicamente de los cínicos y regidores, déjame decirte que no todos ¿eh? hay algunas personas que sí están pero pues aquí como hay mayoría entonces siempre les ganan ellos nomás levantan mano y votan y yo creo que hay que regresarlos a preescolar nuevamente porque preescolar, y no, no me dejarás tú de mentir, es, es una de las bases primordiales para, para la educación y para que los niños sean buenos ciudadanos, como tú lo acabas de mencionar, esto dice, es que nomás van a jugar y nada más van a cantar, no pero con el juego y con el canto es como educamos, eso que se quede bien claro a las mamás, porque vamos a recoger y vamos y cantamos y recogemos los papelitos y limpiamos. Y hubo muchos problemas ¿eh? también, porque iban y decían, sobre todo en comunidad, cuando me tocó, eh, ya no me quiero alargar mucho, pero te quiero comentar rápidamente esta anécdota. Eh, cuando estuve como directora en Los Lorenzos, una comunidad, la, may la mayoría de los padres de familia están en el norte, son migrantes. Entonces, las mamás son las que están ahí al pie del cañón, como en toda, también en ciudad, somos las mamás las que estamos más preocupadas por la educación. No digo que los hombres no, pero siempre eso era un, lo que nos dejaban, este, te toca, ese rol te toca. Entonces, llegó una mamá y me dijo que por qué había puesto a su niño a barrer. Y le dije, porque todos barrimos, es una actividad y todos barrimos este, eh, aquí, eh, porque tiene que estar limpio. Y me dijo, no, es que yo ya le comenté, ya el niño le dijo a su papá y su papá le dijo que no, que él no debería de hacer eso porque él es macho y él es un hombre. Así me dijo. Y le dije yo, ah, qué caray, perdón. Oiga, y, y por cierto, eh, eh, ¿en qué trabaja su marido? Dice, pues él en la cocina, en un restaurante. Ah, me dijo en un restaurante. ¿En qué parte? En la cocina. Le dije, ¿qué hace su marido? Pues limpia, lava los tratos Le dije. Señora, le debería de decir usted que no lo haga porque es bien macho. No, pero entonces, ¿qué gana? Le dije, señora, qué incongruencia. Entonces, hacer ese tipo de, de, de comparaciones, ¿no? Es, es importante también que los, que los maestros tengan lo que te decía, los argumentos para poderles debatir a los padres de familia con razonamiento, con, con una buen, un buen argumento para que lo entiendan como adultos. Y esos son mis comentarios. Y muchísimas gracias. La verdad estuvo excelente este, esta conferencia que tú nos has acabado de dar. Gracias, doctora. Al contrario, muy agradecida. Y ante malos gobiernos, mejores ciudadanos. Por eso los escuchas van a procurar que sus escuelas sean las mejores escuelas, ¿no? Que ahí haya una combinación entre familia y maestros para formar a estos mejores ciudadanos, ciudadanía es el antídoto para, las, eh, eh, eh, malos, para los malos gobiernos. Y cuidado con aquellos papás e incluso maestros que creen que adelantando los conocimientos y solo eh, so, eh, eh, eh, soportándolos en el ámbito de la memoria inmediata se está aprendiendo mucho cuidado. Porque no hemos aprendido los mexicanos a leer correctamente que luego nos lleve a la comprensión lectora, a la fluidez lectora por no haber respetado el proceso correcto. Y justo estamos en un cambio de paradigma. Estamos no solo en un cambio generacional, yo creo que estamos en un cambio de era donde toda la eh, ciudadanía mundial nos vamos a tener que poner de acuerdo para enfrentar los nuevos retos y efectivamente hay maestros que han decidido jubilarse porque ya no entienden a las nuevas generaciones, Mucho, hubo una jubilación muy fuerte de muchos profesores hace más o menos 12 años empezó un proceso porque los maestros decían ya no entendemos a las nuevas generaciones, tenemos que cambiar metodologías. Ya no podemos seguir con las nuevas metodologías y hay que comprender cómo combinar lo individual con lo social. Que habíamos hecho una escuela muy individualizante, ¿no? Eso de premiar solo a algunos niños, pues siempre poníamos la escuela para unos cuantos, pero no todos se sentían parte de la escuela. Efectivamente, María Dolores, están cambiando las cosas. Y bueno, pues tenemos que ir a ese proceso de integración. Muchas gracias. Adelante, Carlos, por favor. Sí, una pregunta que le sugeriría, pues un apuntamiento, porque pues es todo un tema, pero esto puede ser muy, muy importante, doctora. ¿Cómo ha impactado los avances de la neurociencia en la educación? A nivel de conceptualización los maestros la tienen muy clara, pero a nivel de prácticas todavía estamos muy incipientes, ¿no? El, el organizar a nuestros grupos en islas para que cada uno vaya avanzando con su forma cognitiva o su tipo de inteligencia todavía dista muchísimo. El reorganizar las escuelas por niveles de logro y que haya niños de diferentes edades en un mismo nivel de aprendizaje, por ejemplo, en eh, adquisición de un segundo idioma, o en matemáticas que la escuela se reorganice, sería ideal, pero Hugo uh, estoista uy los directores y los maestros se aterran en pensar en estas posibilidades. El hecho de tener eh, a niños tutoreando, por ejemplo, los mayorcitos que ya lograron niveles de eh, conceptualización o de juicio en algunos contenidos monitoreando o tutoreando a más pequeños, eso todavía dista mucho. Son tres ejemplos, Carlos, que doy como para que los escuchas adviertan que todavía tenemos que hacer enormes esfuerzos para recomponer como debe de ser una escuela que educa para la ciudadanía y que integra los avances de la neurociencia. Tipos de inteligencia, formas de pensar, niveles de logro, profundización de aprendizaje, niveles perceptuales son algunas de las cosas en las que ya ha avanzado la investigación del de comportamiento del cerebro. Los maestros teóricamente lo saben pero todavía enfrentan enormes retos para llevarlo a la práctica escolar. Este, eh, doctora, yo quiero hacer una, una pregunta relacionada con, con la naturaleza de nuestra organización, que es un observatorio ciudadano, es una asociación civil. Nosotros nos dedicamos a observar cómo funciona el gobierno municipal, qué hacen, cómo lo hacen, etcétera, y como en casi todo el mundo, lamentablemente, siempre criticamos al gobierno. Lo criticamos sobre todo porque no son honestos, eh, porque usan el puesto que tienen para enriquecerse en lo personal. Y bueno, eso es básicamente la, la generalidad de, de las críticas. Entonces, mi pregunta va en el sentido de, ¿qué recomendaría usted en el aula...? para que los jóvenes entiendan que no solamente el dinero, sino también el poder es una responsabilidad ciudadana, no nomás de quienes gobiernan, sino de quienes eh, como ciudadanos reciben eh, los efectos de, la, de su eh, educación. ¿Qué, qué, ¿Qué nos podría decir respecto a eso? La, la educación que se plantearía para la escuela. Eh, y para que estos chicos lleguen con una capacidad crítica que les permite elaborar argumentos y luego ciudadanamente exigir participando, ¿no? Creo que eh, eh, Carlos María Dolores lo, lo dijeron muy, muy bien, eh, la, la intervención social es un tema que ningún ciudadano debemos abandonar. Ya sea a través de espacios de concientización como este que tienen ustedes, a través de eh, eh, ir a, ascendiendo a puestos legislativos o de responsabilidad eh, estatal o municipal, a través de eh, tener una práctica, un grupo para llevar a los legisladores locales o a la, al municipio un poco las observaciones eh, también a través de la capacitación, a través del acceso a las formas de participación normadas que se tienen, como es la votación, como es el estar como observada eh, eh, participando en los comités que están establecidos en la ley, el comité de seguridad, el comité de educación, el comité de salud, ahí tenemos que estar incidiendo los ciudadanos. Y eso solo cuando las generaciones jóvenes nos ven ejecutar esas prácticas, ellos van a incorporarlas también. Ahí hay un gran tema que tenemos que ir, que ir trabajando menos. Sí, una, una, una uh, pregunta adicional. ¿Qué recomendaría usted para que los que nos están viendo, que son padres de familia... No eduquen de tal manera que sus hijos no les importe quién esté en el poder y, y, y cómo ejercen el poder. ¿Qué, ¿Qué le podría decir a los padres, ya no a los maestros, sino a los padres, para que eduquen para una participación ciudadana, digamos, más equitativa, más justa? ¿no? Primero que no podemos exigir si no ejercemos tres acciones de participación. No, la, la una muy obvia es la electoral, si no votamos y si no participamos en las casillas, porque uh -huh. no, ay no, yo no puedo, tengo que conseguir un comprobante de que estoy enfermo. Oigan, a mí me parece que participar un día en una casilla es la mínima responsabilidad, y no como funcionario electoral, no como presidente, no como escrutador, sino incluso como observador ciudadano por el partido, por alguna otra organización. Ahora las organizaciones y los gremios empresariales ya están empezando a buscar a sus observadores para las próximas elecciones. Ahí es una forma de participar. Si no, no podemos exigir. Eso es lo primero. Lo segundo, cuestionarme si participo, colaboro, soy activo en una organización religiosa. O cívica, o de, de la escuela, porque luego los directores, por favor, papás, ayúdenos en el comité de infraestructura o en el comité de salud o en el comité de lectura. Y los papás hacemos como que la Virgen nos habla. Oigan, no, si yo no participo en alguna alianza, grupo, organización, de veras no estoy haciendo algo práctico. Entonces, ahí esa sería otra acción. Si no, me tengo que quedar calladito y lo que digan los papás que fueron al comité, porque me lo uno bien chulos y chulas, no fui a la junta, no participé, no soy activo, se toman los acuerdos y es que no nos consultaron. Oigan, ese es un acto de individualismo y de egoísmo terrible. No, si no voy me aguanto. Digo, yo también no puedo estar en todos los comités y a veces no estoy de acuerdo con algunas decisiones, pero me tengo que quedar callada. No fui, no pude. Pero entonces tengo que darle ese voto de confianza a los que estuvieron ese día en la decisión. Y tercero, sí comprometernos profundamente con el conocimiento de las leyes, de la práctica. No podemos hablar por hablar antes de abrir la boca. Tenemos que conocer el documento, diferentes fuentes para opinar, porque de eso se nutren nuestros hijos, de vernos participando en las escuelas y en organizaciones, de vernos profundamente conocedores de la ley y por el otro lado, dando ejemplo a través de la participación electoral. Muchas gracias, este, doctora. Bueno, ya rebasamos una hora y media de esta sesión y la voy a invitar ahora a que escuche y si usted lo considera pertinente conteste las participaciones de quienes han estado siguiéndonos en esta sesión del observatorio y voy a pedir entonces por lo tanto a Lolita que nos haga favor de leer las participaciones de quienes nos, nos han seguido por favor. Gracias Memo. Eh, Armando Morales dice buenos días migrantes al tanto. Andrés Torres, buen tema, muchas gracias por sus aportaciones. Armando Morales, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo de Paulo Freire, Armando Morales la libertad es el terreno para fecundar las capacidades de comparar, de evaluar, de escoger de decidir, de optar en la vida y por la vida también de Paulo Freire Leonora Villegas dice excelente charla felicidades a la Víctor Víctor García, excelente tema Eduardo H. Sarabia Cuevas en la universidad los alumnos callan preguntan poco, aunque es evidente el desconocimiento del tema ¿por qué tan inhibidos? Es su pregunta. Leonora Villegas, pregunta, ¿los profesores del sistema mexicano están preparados bajo los conceptos que la ponente expone? Es pregunta. Eh, ¿Le gustaría contestar, doctora? Sí, primero agradecer los comentarios y estar totalmente de acuerdo con lo que han dicho algunos de los participantes eh, en cuestión de frases como la de Pablo Freire o algún otro comentario. Los chicos universitarios son la consecuencia de la educación básica y educación media superior. Los dejamos hablar poco, eh, los maestros escuchan poco. Eh, es el modelo, todavía las reminiscencias del modelo anterior. Eh, están preparados, yo creo que hay capacitación, los maestros están enterados de esta urgente necesidad de cambiar aunque, como yo decía anteriormente, verdaderamente sí se necesita transformación de la estructura de los espacios, pero sobre todo de los vínculos entre los maestros y los maestros y los alumnos y los maestros y los padres de, de familia. Muchas gracias, este, doctora. ¿Hay más, Lolita? Sí, así es. Ángela Capetillo dice, la Escuela forma e informa. El artículo tercero establece el perfil a lograr en los alumnos que cursen educación básica. Armando Morales, doctora Patricia pregunta, ¿Al maestro lo contratan para enseñar su materia o para hacer del alumno un buen ciudadano apoyándose con lo que él enseña? Es pregunta doctora. Eh, estoy de acuerdo con esta cuestión de que eh, efectivamente, informar y formar es parte del proceso educativo en el aula y la contratación de los maestros, yo ya me conformaría en que los chicos aprendieran bien los contenidos de las materias, honestamente. Ahora, una buena metodología hace que el chico descubra el proceso a través del cual esté aprendiendo Reconocer un chico que es capaz de aprender lo hace un ciudadano imparable y además deja profunda eh, fijación del conocimiento. Ninguno de nosotros debería olvidar absolutamente nada que se aprenda bien en la escuela. El problema está en la forma metodológica que a veces utilizamos los maestros. Eso es lo que hay que cambiar. Pues doctora, muchísimas gracias por, por su exposición y por su disposición también para compartir con nosotros su, su visión de, eh, sobre este tema y sobre la, la existencia misma del observatorio. ¿no? El observatorio, pues eh, nosotros le explicaba yo antes de iniciar la sesión. Que nosotros buscamos siempre que el gobierno sea transparente y nosotros en un acto de congruencia hacemos transparente nuestras sesiones a través de este método que usted nos ayudó el día de hoy a tratar con el asunto de la educación. Queremos ser transparentes en nuestras sesiones, por eso existen estas eh, sesiones de los sábados. Este, y muchas gracias porque pues, ya fueron ¿Temos? una hora y cuarenta minutos. Eh, y no queremos aburrir ni cansar a, a los que nos siguen. Muchas gracias. Memo, gracias Memo. Sí, Lolita. Memo, este, nada más déjame terminar de leer los comentarios. Claro. Eh, Leonora Villegas dice, mi generación fue un experimento en la reforma educativa de mediados de los 70. Nos enseñaron a investigar, a pensar, a argumentar en la libertad de una biblioteca de, de aula, en el laboratorio, <coughs> perdón, etcétera. Cuando veo que a mis hijos les enseñaban, entre comillas, en la escuela con dictados interminables o monólogos de sueño, por supuesto que sí me inconformé con las autoridades de la escuela. Armando Morales, doctora Patricia, no hay que olvidar que nosotros como maestros somos un importante modelo ciudadano para el desarrollo del alumno. Ejemplo, no podemos pedir puntualidad al alumno cuando el maestro llega diez minutos tarde o falta días para ir a dar una cátedra continuamente. Estela Cardona, buenas tardes, saludos a todos, felicidades. Un tema muy importante e interesante. Eh, Víctor García, felicidades a la doctora Patricia por sus valiosas aportaciones. Armando Morales, las universidades deben formar un profesional con conciencia social que entienda que su lucha sí es un arquitecto es para que se construyan las casas necesarias que el pueblo necesita. Se necesita un profesional que si es médico levante la voz para ir a reclamar que la medicina llegue a las brigadas populares y fundamentalmente a los sectores campesinos. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias, profesionales que vayan a la provincia que se... perdón que se hundan en ella y no se sientan un ser superior porque sus padres tuvieron el dinero suficiente para que él o ella ingresaran a la Universidad Salvador Allende. Allende Víctor García, la co colaboración de las madres de familias de escuelas rurales en las labores de limpieza y comedores comunitarios es magnífica y con absoluto respeto a las maestras y a los maestros lo que observan y asimilan las y los alumnos para su futura vida. Son todos los comentarios. me sí. Pues estoy totalmente de acuerdo con ellos Agradezco muchísimo la invitación y me congratulo mucho de que haya espacios ciudadanos donde se reflexione con los temas. Es una buena manera de contribuir a su municipio. Agradezco la invitación y vámonos ya de fin de semana, por favor. Buen provecho y participen en, si no están de acuerdo con la desaparición del INE, participen en las marchas en el país porque esa ese es una forma de participación salir a la calle, porque podemos tener pretexto de que nos está visitando a nuestro compadre o nuestro vecino, pero tenemos que mostrar a nuestros hijos que, te, que somos ciudadanos de tiempo completo, no solo el día de las elecciones ¿Vas a ir a la marcha, Memo? Sí, claro, yo voy a León Yo también Mañana tenemos marcha vamos claro. a tener que defender pues algo que ha construido, así es que ojalá que todos y cada uno de participe en los eventos que considere, plantean sus ideas. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, gracias doctora.